el papel del Estado, el Estado tiene que ser implacable el Estado tiene monopolio por eso le dicen el Leviatán Luis Abinader se vacunó hoy su segunda vacuna en un acto que tengo que reconocerlo de mucha sencillez ningún presidente hay que decirlo, yo soy un crítico he criticado las cosas que considero malas de Luis Abinader pero las cosas buenas, tengo que reconocerlas. Se quedó en, en un barrio, en, una, en un centro de vacunación, esperando que le tocara su turno. Conversando con la gente, sin reloj, en una camisita. Es un presidente humano. Eso hay que decirlo. Los presidentes encorbatados que no salen del palacio. Este, este, este, este muchacho está demostrando. Muchacho porque es muy joven. Está demostrando que tiene eh, humildad. Que tiene humildad y eso hay que reconocerlo. Y los presidentes tienen que ser así, de carne y hueso. Los presidentes son ciudadanos, común y corriente, que son presidentes en un momento dado. Y eso que él está haciendo es muy correcto. Y, y, y debo decirle que es... Eh, mi, mi, mira, Miren esta otra cosa, amén. ¿Qué es lo que yo digo? Nosotros tenemos que, que actuar drásticamente. Las autoridades, miren esto. Eh, hubo una fiesta. Vean esto. Porque que la gente, la gente hay que aplicarle. La gente hay que aplicarle la ley. Miren esto, señores. Eso es para acá. Ah, ah, da, da. Autoridades, ahí, ahí. Autoridades desmontan fiesta clandestina y detienen 123 personas. Mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Pero, ahí agarraron. Ustedes saben cuántos vehículos. 77 vehículos. Tres motocicletas. Óyete. Míralo aquí, los he visto, en la fiesta. Esa gente hay que aplicarle la ley. Esa gente no puede poner en peligro eh, 10 millones de habitantes. Eso no es verdad. El Estado tiene que imponerse. Si no ese grupito de irresponsables nos va a contagiar y nos va a hacer morir a todos. Claro. Como digo eso, también digo otra cosa. Eh... Déjame ver si encuentro esto para que ustedes vean. Que lo tengo hace varios días, incluso por tratarlo. Eh, y es una fiesta en altavista de Jarabacoa, de un grupo de funcionarios de La Vega. Incluyendo el ministro de Agricultura. Pegadito todo, porque desde el gobierno que tienen que dar ejemplo. O si los funcionarios de gobierno cuando lo, lo tire de barrio, ven esa vaina, y los famosos de que popi, y qué sé yo, que de guau gua, gua, ven eso, entonces ellos tienen ellos dirán, ay ¿por qué se, esos pueden y nosotros no, de, déjame buscar esto, porque me gusta ser este eh, eh, justo, me gusta ser justo, a dónde que está la bendita fiesta de, de, de, de esta gente que yo lo tenía ayer para te, tengo varios días por presentarlo entonces este donde oigan en alta vista este sí dándose esa fiesta el ministro de agricultura el alcalde de el alcalde de, de, de, de la vega kevin cruz pero lo tenía aquí caramba Yo lo busco ahora, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo lo busco porque tengo que eh, presentarle eso, porque eso, eso habla muy mal porque los funcionarios son los que tienen que predicar con el ejemplo. Eh, yo, yo lo busco ahora, eso yo tengo que presentárselo, para que ustedes vean todo junto, funcionarios de gobierno que son los que tienen que predicar con el ejemplo. Y así no se puede. Señores, las elecciones... Mm de la segunda vuelta en Perú van a ser el próximo domingo entre la conservadora Keiko Fujimori hija del ex dictador que está preso a 25 años y ya está vuelto un guiñapo Alberto Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo Keiko ha intentado ganar la presidencia de Perú en par de ocasiones, y, y, y en la 2 ha quedado cerquitica, y no ha podido ganar, en la 2 ha quedado cerquitica y no ha podido ganar, eh, eh, pero ahora, yo no me sorprendería, oiga lo que le digo hoy, yo me, no me sorprendería si Keiko Fujimori, que estaba lejísimo de la actual izquierdita Pedro Castillo, y una serie de sectores que son determinantes en Perú, le han dado respaldo, le han dado respaldo, entonces vamos a esperar. Eh, eh, Perú tiene mala suerte con izquierditas que han gobernado, porque han sido una frustración. Eh, buenas tardes. Buenas buenas tardes. Sí, y buenas, un placer. Sí, el ministro lo que tiene que hacer... Es... <risa> no, esto no se oye en nada, porque parece que tú estás en un sitio que la señal no es buena. Eh, no, no se oye bien bueno y el petróleo señores el gobierno asumió y ahora sí que es real el gobierno asumió el, el aumento el petróleo está casi en 70 dólares el barril eh, ellos congelaron los precios el gobierno dice que eso le va a costar 188 millones de pesos que ellos lo van a poner ...para evitar que los combustibles suban... Eh, ...eso va a crear una situación en la economía sumamente difícil... ...señores y ha creado revuelo... ...los norteamericanos nos sacaron en cara las ayudas que nos han dado... ...porque el presidente Luis Abinader... ...conversó con el presidente de China... ...Xi Jinping que China es la que ha sacado la cara en favor de República Dominicana vendiéndonos vacunas y regalándonos jeringuilla y Estados Unidos que Luis Abinader cuando seguramente ustedes recuerdan la crítica que yo le hice a Luis Abinader ustedes recuerdan esa crítica que no debía entregarse al imperio hay un artículo que escribe hoy Ángel Locua que dice que más entreguiste en ese aspecto que el propio Hipólito Mejía que muchos decir. pero Luis Abinader y eso también tengo que reconocerlo. Ha reaccionado y ahora con esa conversación con el presidente chino y donde le estableció que quiere inversiones de China, que quiere las relaciones y que quiere seguir cooperando con China y que China coopere con República Dominicana. Luis Abinader ha dado un viraje, un viraje que hizo que los Estados Unidos le en cara que han dado muchísimas ayudas. Sí, sí. Pero es buena y correcta la posición de Luis Abinader, que si esto Estados Unidos, que yo lo dije desde un principio. Y estaba tan claro yo que esa fue la pregunta cuando Luis Abinader vino aquí, que hubo una rueda de prensa, fue sobre China, que como él eh, había tomado una posición tan radical en favor de Estados Unidos y descartando a China. Y lo puse a pensar porque tuvo que pensar un buen rato para contestarme la pregunta que a mí me felicitaron muchísima gente ese día allá en, en el centro de la, de la Nordestana, en la Universidad Nordestana, en uno de esos salones. Y que resulta que ahora Luis Abinader se ha convencido que quien ha sacado la cara a favor de los dominicanos es China. Así, hoy, hoy, hoy, hoy llegan un millón de vacunas más si los chinos no hubieran adoptado esa posición sabrá Dios señores a qué nivel estuviera el COVID y qué desgracia estuviera pasando en la República Dominicana y nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos de China porque son ellos los que han sido solidarios con la República Dominicana Estados Unidos ha dado la espalda, y, y la empresa norteamericana de vacunas ha dado la espalda a la República Dominicana. Señores, porque como tengo muchos temas, miren lo que es la corrupción. Eh, miren esto que yo vivo hablando. Miren esto, señores. Bueno, aquí hay una destacada amiga. Buenas tardes, mi querido Omar. Bendiciones, como siempre, la basura en la entrada de Madeja. Los gusanos andan. Atención, Móvil Soluciones. En Madeja. Tienen varios días que no recogen la basura. Bueno, miren, entonces, déjenme decirle esto. Eh. es esto? Si es quién eso, miren esto, señores. Si es quién eso. Que ustedes no lo van a creer, eso. Vamos a ver, Manuel. ¡Aleluya! Una investigación por corrupción acude a Finlandia. Los desayunos de 30 dólares de la primera ministra con su familia. ¿Eso causaría risa aquí? Aquí se roban miles de millones, cientos de millones Y allá, esa primera ministra de Finlandia, uno de los países más educados Siempre ocupa el primer lugar en la prueba PISA Con un desarrollo extraordinario Pero allí no se puede robar, un peso Usted no puede coger un peso ahí eh? bueno, Usted no puede coger un peso ahí eh? Miren, miren, Miren aquí un diario reveló que Sanna Marin utiliza fondos públicos para alimentar a su familia a la mañana en la residencia oficial. El caso está siendo investigado por la policía de Helsinki. Lo que en algunos lugares del mundo, acostumbrado a escándalos mayores de sus funcionarios, puede parecer menor en Finlandia es un terremoto político. Eh, según ha destapado una investigación periodística, la familia de la primera ministra Sana Marin utiliza fondos públicos para el pago de su desayuno. ¿Cuánto le cuesta esto al Estado finlandés? Según las, estim las últimas estimaciones, unos mil dólares al mes o algo más de dólares. O oigan qué escándalo, mil dólares. Y esa mujer puede ser destituida y caer preso porque le brindó desayuno a sus hijos. El valor de 30 dólares. Oigan, oigan. Pero aquí eso. Pero, mira, mira lo que he visto Gómez Casanova, por ejemplo. Mira lo que he visto Gómez Casanova. Que, que entonces uno, uno dice, pero Dios mío, eh, Vamos a ver, miren aquí, miren aquí, la cosa que hace vito, la pregunta que usted le hace esta... ...excedió ese monto en pesos por casi dos millones, del que usted tenía ya certificado para utilizar, usted le excedió casi dos millones. Y cuando uno hace el cálculo a nivel anual, usted gastaba con esa tarjeta de crédito según lo que construye. consta en la Contraloría... Pero no... Eh. no me llamen, no me llamen porque esto se, se va a caer esto pega, lo vamos a poner en pantalla hay 4.4 millones de pesos que fueron utilizados en restaurantes quisiéramos poner los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en pantalla ahí hay gastos, asiles hoteles gastos hospitalarios heladerías pizzerías, panaderías y hasta jugueterías en iTunes, en Spotify en Amazon, en dólares en esas últimas que estoy mencionando y hasta en Apple ¿Cómo usted puede explicar esos consumos? Ustedes están escuchando. Allí por unos desayunos, la primera ministra, la jefe del Estado finlandés, está haciendo jefe de una gran investigación. Y aquí, este señor derrocha todo ese dinero como le da la gana y hace mil diabluras. Él y otros. Ustedes la diferencia y por qué nosotros, los dominicanos, tenemos que luchar porque aquí haya un Estado fuerte que defienda.